Porque okay. un poco en esta parte que, que no tengo quiero de entrenada. No sé. Se le escucha de fondo. Pues yo no sé qué voy a hacer. eh. Casas. ¿Cuáles? Muerto, muerto. Uh. ¿Tenía compañero? No. no Parece que era el tío que tú has matado Porque ahí está muerto cuando lo he... No, no, no, no. Ahí tienes, te Julio Pues no, yo también que fallo todas las balas Muerto A las justas, pero muerto Deja las balas ahí, que no se te olviden Voy ¿Qué zona, más o menos? Acercándose, alejándose Ah, vale Joder he quitado el escudo Está muerto Jeje Truquito Katana, truco Literal, ninja. Vamos. Es que, es que no me dejan tomarme el escudo tranquilo, tío. ¿Cuántos me he hecho ya? Me he hecho ya? De quién está a arma, a mano? Dos de cinco. Vale. Bueno. Está mejor que nada. Vamos a... Vamos a... Ver. Vamos a cantera, a seguir looteando. Recuerda, te he dejado aquí abajo unas balas. Bajo por la teorina, por si. Sí. ¿Qué? Te dejo unas balas ahí dentro, Baja por la tiroina, por favor Aquí tiene esto el... Vale, es que quería pillarla Va a aparecer por esa zona, ¿no? creo Intu intuición, intuición personal, que yo digo que va a aparecer al final en la otra, pero bueno Con 3, 2, no. Ah, no, apareció justo aquí. Vale, vamos, vamos. ¿A quién vamos, vas a disparar vamos. tú? Al negro, como siempre, loco. Vale. Tres. Vale. Dos. Espérate, espérate, espérate. ¿Tú vas a por uno blanquito? Uno. Uno. Fuck. allí ah, Bueno, pues yo me llevo llevado la tarjeta, yo que eso. Seguro, es que tengo este fusil que me gusta. Pues me lo ¿no, llevo ya. ¿Te han quitado algo de escudo o no? No, no. Nada de nada. Vale, porque yo sí lo necesito. Porque sigo a Baja Porque sigue a esa Juanatins, nunca te falta el escudo. <risas> Sería gracioso, Dos llaves. llaves? Vale. Eh, Hacemos speedrun eh? Ya viendo normal, se vas. Vamos a otro? Uh, madre mía, qué, qué, qué tan rico What the fuck? No hay escopetas. Ver, sí. Lo que sí ya me he llevado han sido las... Los sorbete. Ya, ya te los doy los dos. No, no, de hecho es mejor que... Espera, ¿se puede llevar de dos en dos, no solo? Sí. Ah, vale, vale, pues entonces no. Te voy a decir que te llevas tú los cuatro y yo me llevaba eso. Pues queremos para afuera porque ahora... Te... ¡Qué bajón de FPS! ¡Qué bonito! A ver, ¿cómo está esta tienda? Franco tiradores. Vale, he visto tiros por doscientos Doscientos, he entendido qué rico, qué es, que, es que necesito dar más cuerpo a cuerpo Eh, moto Bueno, coche ¡630 al coche! ¡Ostras! He eh, sido, yo, sido, yo, sido yo, le da al coche Creo que están yendo a por la cajita esa. Ven, sube, por si sí. Sube aquí para asegurarte la altura. Márcamelos, márcamelos. Ah, ya están aquí. ¡Uh! Buenos días. A la mierda. <risa> Uy no, que he bajado, fuck, perdón. Vale, vale, vale, vale. El que está huyendo está a un toque, ¿eh? Y este le he quitado ya todo el escudo. Vale, muerto. Madre mía, ¿cómo amo este puto fusil, eh, Te lo juro. ¡Vamos! Los dos muertos. ¿Cómo amo casa? este puto fusil, eh? Madre mía. Ven aquí, Juan, ven aquí. Dime. Sí, sí, sí. Ahí me están, están. ¿Qué lo ha sanado? son ah, un algo de grieta, pero... Madre mía, que reventar hemos metido Que a mí me han intentado deletear es que, no todo deleteo, eh. Uf, qué rico. es que como amo este fusil, madre mía, qué rico No, me sale bala extra y tengo que dejar el barret si quiero la de más carga, ahí está Amplificador de munición Pero Juan, eh, quedémonos por aquí, ¿vale? Hasta que parezca alguien Y en el momento en el que veamos a alguien, nos tomamos cada uno un sorbete y vamos con las katanas a full Pobrecita No, literalmente Mírame Van a, van a morir Mira, mira dónde estoy O vamos a la isla, si sí, la marca, claro Sí, sí, sí, pero la isla, no sé, en teoría en este punto, ¿no? ¿sale? no sale si sí, yo voy en patinete, os alcanzo Hay cargador ahí ¿De ¿Cargador de qué? De para no, el chuque, para... No lo sé, diría que no Me Me he hecho una herida por dentro de la mano Bueno, ¿De? hay tiros Sí Por ahí no, no, no los veo eh pero bueno No están al otro lado de la del lomo de montaña Vale vale vale vale vale Vamos a por la grieta por si acaso, tomémonos un, un coso de estos Que nos vamos a ver igualmente Así también, no se los dejamos No veo a nadie, ¿eh? Solo veo un pollo a tomar por saco eh, eh, eh. No lo sé De lo que sea que la pidas Opa, ahora espera, termino esta partida. Julio César, vi, no para dar play. Yo subo por esta tirolina de la derecha. No. no? Vale, ya estoy aquí arriba. Un segundo. Vale, se me voy a desconectar el teclado. Vale, se me va a volver a desconectar. Oh, vale, no, pero... Soy yo, soy yo. ¿Pillo bandera o.? Vale, soy imbécil y me, me como el suelo. <coughs> Estás bien. Sí, pilla bandera. Yo voy a ver si encuentro algo. Pero... Hay gaseosas por ahí de estas. Hay Coca-Colas. Bueno, Fantas, que son naranjitas cómo? ¿Hay. ¿Hay Fantas? Es para dar vueltas todo el rato, sin pararme, para que sea más difícil que me peguen un disparo. Eh, no, por aquí no hay fantas. Fuck. Eh, viene un pavo a de la delta, eh. Uy, y es el y es el que me tiene que matar a mí, eh. Porque me ha subido el del peligro. 23. Nada, voy a acabar de pillar la bandera que queda solo un tic. sí sí. si, sí. vámonos, vámonos. ¿Pusil de pulsos? ¿O te quedas con el que tienes? Eh, katana. Eh... ¿Está aquí? No, no, Mira, creo que está que marcado. Que tengo, ¿eh? creo. Lo han marcado, lo han marcado. Vale, espera. Tomémonos un sorbete. Mierda. 13. Menos, hijo, de puta. hijo de puta. Tranquilo. ¡Oh, oh, oh, oh, oh. Lo que le metí yo, vamos. Oh. Eh, va. Eh, cuidado que me han intentado de arriba. No, no, normal. Vale, viene un pavón para caída. No sé dónde. Vale. Hay gente allí pegándose, ah. ¿eh? ¿Muerto uno? Me, me, me roba de aquí. Vale, ¿vamos ahí? Sí. Hay un tío y está solo, creo. Y se le está con el sudo, pero. Vale, vale, se están curando, eh. Vamos sí, a ver las cosas así, muy bien, muy bien. Muerto. Qué buena, Juan, fíjate la corona que yo ya la tengo. Ah, vale. Ten cuidado. Que el... ¿Te a ti han bajado. ¿Qué coño? De lejos, de lejos, de lejos. Vale, vámonos con la zona Míralo ahí en la isla campeando la rata Ya al Vámonos, Opa Sígueme, porfa Que yo medio le sea esto de hacer Con la movilidad le sé eh. Hombre, desde Plaza Pintores que me ha intentado meter una heche HM más bonita Sí, pero ¿por qué no puedo utilizar la cata en el agua? Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí, <ríe> míralo ahí a la pata. Oh, eh, hay un tío ahí. No Lo sé. Casi me da hijo de puta este. Hay un tío. ¿También? También. Vale, mierda, mierda. Aquí, aquí. Mierda, mierda, estoy a punto de puto morir. Voy. Perdón, muerto. De puta madre, de putísima madre. Muy bien, Juan, madre mía. Lo que he hecho es distraerlo para que pudieras matarlo. Me ha funcionado la estrategia, pero casi me muero. ¡Upa! Sí. Tío, con Franco, un segundo. ¿La, la has visto, ¿no? La has visto, ¿no? ¿La has, visto? ¿La ¿Has visto la rata? ¿Qué tío, eh? Sí, casi, eh, casi. Mira, mira, mira. Balón. Vamos a por el graciosito del Franco, que se ha quedado solo. Sí, sea por el sí, a por el gracioso. Que a lo mejor tiene katana también. Por eso. Por eso. Bueno, voy a recoger el sorbete que dejan en de el suelo. Vamos. Míralo, míralo, míralo. 20, menos 23. El fusil este de explosiones no me gusta mucho, eh. Y muy, muy lento. ¡Hala mierda! ¡Mierda! Ven aquí, ven aquí. Mierda, mierda. Sí, estoy Quita de dos en dos, tranqui. Me tomo un sorbete y nos vamos. Cada uno se toma un sorbete y nos, nos piramos. Me pillo el barret y tiramos. ¿Tú crees? Que creo que en este punto ya quita 5 en 5 ¿eh? Yo creo que un sorbete si sí es necesario Uff, del ratón Vale, vale, le he quitado todo el escudo a ¿eh, él, tío Bueno, ahí ya estoy mm, okay. ¡Buena, hombre! ¡Madre mía! Le he quitado yo otra vez el escudo extra que tenía Quita, tío. Eh, usa... ah, pero que no era su compañero y no. qué coño tenía al lado no lo sé un tío random no tiene curas pero qué cojo oh, me quedo sin curas me quedo sin curas no no toma toma toma no cada uno no cada, cada uno madre oye qué partidaza eh te lo juro estamos voz? yendo a saco y madre mía qué bueno <risa> hey David Carbacho, bienvenido al chat de nuevo yo me acuerdo de más del 80% de mi chat Si llega a tener más seguidores de los que tengo ahora No me acuerdo ni de la mitad ¿Dónde Tío, aquí hay una cajita de estas, pero no han abierto ¿Qué? Caen dos cajas de estas, no sabía eso Vámonos, vámonos hasta el castillo, que tiene muy buena posición ¡Epa! Hay, soy ¿está yo, soy yo. Están en imanes, ¿eh? ¿Imanes? ¡Ah! ¡En tirolina! Sí, sí, sí. Están aquí, están aquí eh, Los tengo yo. Eh, ¡Los tengo yo acá! <risa> ¡Entra! Por no, eh. ¡No coño! Le he disparado el puto bot, joder. Mierda, arriba. Lo he visto. Lo he visto. Venga, para casa. ¡Qué tiquito. Es que qué partidaza, eh, te lo juro. No tengo palabras para describir esta pedazo de partida, tío. Tiene no? sorbete, ¿no? Vale. Sí. Vale. Pero voy a ver si hay curas, pero no creo, eh, que haya curas. No, no hay. Lo único que hay son podis no, pequeñas. No, sí, sí, sí. Mira mira, mira, mira, mira. Ven aquí, ven aquí. Voy. ¡Ah, es verdad! El cañón de Slurp. un segundo, que te ayuda. Ya estoy al 200. Voy a pillar los mini. ¿Hay un escudo grande por ahí arriba o algo? No, soy mini. Aunque creo que había algo, pero no por lo que. ¡Ay, a la rata! ¡Mira, detrás de una piedra! Está de rata montañosa. No, Juan, espérate, espérate. No, no, no, está aquí, está aquí detrás. Ya lo asomando, sea desgraciado. ¡Ay, me he comido solo! Vale, cojamos el cañón de Slurp, un segundo. Ven aquí, hay uno que corras. ¡Uy! mierda! No, no sé si da tiempo, ¿eh? Hacer una recarga. Solo un solo un Vale. 3, 2, 1... Sal volando con la katana. ¿eh? Vale. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? No podemos ir muy lejos, la verdad. Vale. Mantenemos la altura. Queda otro dúo y ya está, ¿eh? <risa> Uy, ¿viene? le he dejado blanquísimo Señora, uff, detrás de la pared junto Lo he visto, lo he visto Vale, lo has visto, ¿no? Sí, más o menos ¿Cuál es? Mierda, chico, chico. Mira esta idea de quitarle el árbol al bonito, ¿ah? ¿eh? ¿eh? Madre mía uh, ¡Qué partidaza, tío! Por favor <risa> Hay que tryhardear más, eh, te lo juro <risa> <risa> Madre mía Yo, bueno, vamos a tryhardear, tío ¿Por, para, no, para por el mame rápido, Por el mame pero no. <risa> Te lo juro, ¿eh? que pedazo de partida. Uf, me duele la mano porque tengo la pero herida. ¿Cuántas no pero... nos hemos hecho? Tío? 17. 17. Ay, y hemos ganado con corona ambos.